Campeones de League of Legends en 10 segundos Fike Cuando el enemigo no lo ve se cura Carga un alpón Que trae al enemigo Se pone a nadar Que lo es invisible y que vaya más rápido Salta y estunea a lo que está en el medio Pon una X en el piso Que si está poca vida lo ejecuta Si querés que tu campeón favorito se haga en un video escribir en los comentarios